Clínica Care Now presenta el Festival Sterling, Virginia. Música, radio, televisión en vivo, grupos musicales y solistas. Además, competencias de pupusas salvadoreñas y baleadas hondureñas. Diversión para toda la familia. Domingo 7 de octubre a partir de las 11 de la mañana. Detrás del D&D y frente al Big Lot. Entradas gratis. Gratis. Se presentan en Tarima, Grupo La Zona, Tesa y Simpatía, Jenny y Lin, Giovanni Juárez, El Pelón Activado, Ana Mejía, ex integrante de Los Reyes de la Cumbia del Salvador, Dylan Estrada, Truco G, El Niño de la Bachata, Little J y Mr. Rebel, Richie Boy, Grupo Kimbao, Javi Javi, CG Bless y La Chanchona del Salvador. Ven y disfruta de rifas y concursos. Te invita Allstate y Cashflow Partners. Para kioscos, llamar al 703 763 657 Maestros de ceremonia DJ Iglesias El Garrobito Mini Laduz Gaby Gabriela La Super Chica y Edwin Jaramillo Dirección 101 Enterprise Street Sterling Virginia 20164. 64 Para kioscos llama al 703-763-6573 Domingo 7 de Octubre Sterling Boulevard McDonald's